Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, esta vez dominación mar de Aral. Es un escenario que no hace muchos meses o hace poco tiempo que salió aquí a la palestra y no está nada mal. Es diferente, tiene tanto el escenario urbano, justo cuando vas a ver, escenario totalmente desértico, totalmente despejado como cuando vas a C vas a, bueno, personalmente en este escenario aquí me gusta siempre oh, Venga, O vamos a ver si el M56 saliendo desde aquí por ejemplo que es lo que vamos a hacer, vamos a tomar rápidamente la zona C si voy con un tanque ligero mmm, me interesa rápidamente tomar la zona C y el mayor problema aquí son como siempre los aviones aquí eres muy visible y eres un blanco muy, muy fácil si los aviones te descubren tienes que buscarte bien las castañas para cubrirte bien entre los barcos y sobre todo a la hora de avanzar nunca en línea recta sobre todo con este no interesa bueno, casi con ninguno porque si muchas veces avanzando en línea recta te pueden dar en la gruga, te quedas ahí parado y a partir de ahí te empiezan a dar zapatilla y no tienes nada que hacer venga con este que avanza bastante rápido, mantiene sus 44, 45 km por hora con sus saltos acercándonos a C y la están tomando, ah qué rápido, hasta este ha llegado antes que yo, ahí está, ahí te veo tienes venga vamos a ver, a los 200 está bien, 200 sí Está tomando C. Bueno, ahora mismo no vamos a meter la temeridad. Vamos a esperar que salga, o por lo menos que le pueda ver de una manera clara. No sé si me habrá oído. Bueno, zona C tomada por parte de ellos. La A y la B no. Venga, el tío está ahí. El tío dispara. Si dispara es que ha visto el canal tenemos un cazacarros, un compañero justo por ahí venga, que parece que le zurra venga, ahí está la marca, vamos a ver venga, ahora sí estoy preparado venga, asómate eh. estupendo, cayó muy bien, venga, pues vamos a por C venga, aquí, nos cubrimos venga, vamos a cubrirnos aquí rápidamente venga, ahí tomándose esto ya está llamando la atención de los aviones o de... Eh, ¿Qué es yo. Por ahí nada. Por ahí tampoco. Por lo menos que yo vea. Eh, cuidado. Eh, ese que ha salido antes ya me ha visto. A ver, espera con la ametralladora. Eh. Ya he visto que es un... me ha visto que soy muy blandito venga, admitir artillería, venga, vamos a tomar C hacer rápidamente largarnos de aquí lo antes posible, ahí está, venga, estupendo, destruido wow, esos eso, eso es, eso es cazacarros, tanto el jefecillo como otro que hay justo ahí, venga, zona capturada le han arreado bien, pero el tío ya me tenía enfilado, venga, vamos a avanzar, no nos quedemos aquí vamos hacia su respawn, no vamos a dejarlos respirar venga, como siempre, cubrirme, a cubrirse con los barquitos que para eso están, es el único camuflaje que tienes aquí sin prisas rezando de que por la parte izquierda no aparezca nadie y venga poco a poco vamos a ver, Ay, venga no me hagas esto, venga ahora cuando termine el lagueo, a ver, a ver si voy a aparecer en medio de la explanada con cinco tanques apuntándome, venga estupendo, Ahí. ya estamos viendo el respawn desde aquí eh, un disparo, un amiguete por ahí arriba ahí está a ver, respawn justo son 225, un cuadrante vale, vale venga, vamos avanzando poco a poco a ver si le vemos el pelo a este tío por aquí no asoma, no da la cara ¿Dónde estás? Y en el respawn de ellos todavía no he visto a nadie Venga, oigo por ahí aviones Venga, esa marca Esperemos que el avión Sea nuestro Ay, Aquí sale un amiguete Venga, 300 Un Panther Venga, ahí quietecito Ahí, muy bien Estaba apuntando hacia otra parte eh. Ni sabía que estaba aquí Perfecto Ahí está, esto es lo que me gusta de este cazacarros. Es que al que pilles así, es que, vamos, no hay manera de escaparse. Ya estaba preparado, estaba quietecito. El gran inconveniente que veo yo de este pobre M56 es lo agresivo que es con los movimientos. Es un tanque que está, un cazacarros que está, vamos a decir, excesivamente desequilibrado. Cuando frena es hasta que estabiliza el cañón no para de menearse venga, ahí está el Panther que hemos destrozado vamos avanzando poco a poco sin acercarnos mucho a la zona roja porque ahí ya el radar nos detecta directamente ya les dice a los enemigos que aquí estamos, a ver, eh, regresa al campo de batalla eh, me ha parecido ver algo por ahí venga, vamos a regresar poco a poco venga, cubriéndonos aquí, en este barquito bien pegadito venga justo por ahí arriba puede ser que aparezca alguno que salga del respawn y tome justo para allá para B y si va para C pues por aquí lo espero en esta zona vamos a intentar cubrirla me han dejado a mí solo aquí haciendo los deberes muy bien Zona capturada bueno pues ya tenemos las tres zonas son nuestras así es como se ganan las partidas muy bien compis Vamos a avanzar un poquito A ver si un poco más adelante Por aquí asoma alguno No, ah, venga, trabajo el equipo No seamos muy indiscretos Porque nos pueden oír Venga, ese avión Venga, tanque medio justo por ahí en el respawn Venga, dos aviones, venga A ver si pasa el tío por ahí Está a 4.50 Justo en la grúa Venga 500 Para ganar los cortos muy bien, esos aviones están haciendo su trabajo, están marcando a los enemigos Y nosotros poquito a poco nos vamos a ir asomando por si a alguno se le ocurre pasar por detrás de esas crudas y tirar dirección B uh -huh. A ver, a ver Venga, esa lo que está más lejos trabajo en equipo, muy bien, a ver distancia, vamos a ver He avanzado un poquito uh, 4.50 pues me quedo con la distancia con la que estoy, justo me he movido a 50 metros eh, Qué se oye por ahí, antiaéreo, disparando a mis aviones no. está más atrás, cuidado cuidado Ojo, a ver si ahora la asomar, ahí, ahí hay otro ah, desde aquí no lo veo, está muy atrás, no, ese no se asoma muy bien, por delante del enemigo, venga, si está justo por detrás de esa grúa venga, trabajo en equipo estupendo, aquí cubriéndolo todo no creo que esté a 450, por lo menos a 600, pero claro, está por detrás y encima, bueno, ha avanzado un poco cuando he disparado la primera vez, estaba justo más o menos por ahí ahora está un poco más atrás venga, al loro, por si algunos de los que han marcado ahí en el respawn, le está por aparecer en teoría por la parte derecha no a ver, a ver, a ver, eh, aquí está el colega eh, antiaéreo y este que es un tanque inglés venga rápido, venga ese coscado muy torpe con el tiempo que he tardado, que me ha asomado eh, de que he estabilizado el cañón y demás ha tenido tiempo de sola de verme, pues no iba a los suyos, perfecto pero esto que acabo de hacer no es una temeridad. No hay que arriesgarse tanto. Venga, ese antiaéreo. Hay que ir a por él. Ahí está, asómate. Venga, vamos a ver. Va, la hélice. Nada, venga, dispara al aire. Venga, este es el momento. Ay, venga, estabilízate, ¿veis? Lo que tarda. Venga, sigue mirando hacia arriba. Venga, pues nada. Estupendo. Tres golpes sombríos. El que salga por aquí lo freímos y vamos a cambiar de posición. Venga, rapidito, a ver si justo van a aparecer por el respawn. Y yo ahí delante, como si fuera un caramelito, es posible que alguno de estos de los que he destruido, que saben justo dónde estoy, salgan y vayan justo a donde piensan que yo estoy. Es decir, es bueno cambiar de posición. Puede ser que a estas alturas de la partida ya prácticamente hayan sido los últimos vehículos con los que. con los que hayan salido. Bueno, la marca en la arena la he dejado. No sé si algunos. Por ejemplo, yo me suelo fijar en este escenario y las marcas en la arena muy bien, estupendo ahí está no perdamos el impulso que llevamos, estupendo esta partida está ganada, venga nos quedamos aquí ya a cubierto que no aparezca ningún avión ese es nuestro ese compi pues una cosa que siempre recomiendo en este escenario es fijaros siempre en la arena, las marcas de los tanques se quedan pues bastante claras, muchas veces sabes que tienes un enemigo cerca y... me ha aparecido algo... Mm, no... venga, eso está casi ganado, que no aparezca nadie por detrás o un avión y nos fría las marcas en la arena son aquí muy importantes, si os fijáis bien en las marcas en la arena siempre os darán una pista del tío que tenéis cerca ¿Va? eso no sé qué ha sido ¿Mm? eso se dispara bien de arriba venga, termina ya no quiero esperar que mi pobrecillo M56 con la buena partida que ha hecho al final lo fría un, un tío subió en bicicleta con una ametralladora venga, termina vamos mar de aral, termina ya listo, el mejor escuadrón, cómo no, escuadrón ibis, el mejor objetivos terrestres destruidos 3, una zona capturada ha sido una partida prácticamente de spawn camping tomar rápidamente la zona C, mi compañero me echó una mano y a partir de ahí quedarte a una distancia de 300, 200 y pico de metros sin pisar el cuadrante Venga, 20.792, venga, un trofeillo, a ver qué nos cae. Va, un descuento. Para ti. Venga, yo no quiero descuentos. ¿Y esto qué es? Ah, una calcomanía. Pues nada, para ti. Pues nada, esto ha sido todo en el mar de Aral, espero que os haya gustado la partida, si no, partida prácticamente de spawn camping, como he comentado antes, rápidamente tomar la zona C y asegurar que nadie más, nadie más la tome. Ha sido un buen trabajo en equipo, si los aviones te dejan en paz y no te ven como ha sido esta partida, pues puedes hacer bastante pupa. Y la verdad es que bloqueas bastante la salida a los enemigos. Si saben que estás ahí, se van todos al otro respawn. Y si los compañeros, el grueso, están todos en el otro sitio, pues la verdad es que se forman un cuello de botella que es difícil de superar. Bueno, pues nada, esto ha sido todo en el Mar de Aral. Abajo, caja de comentarios, Discord, Cuadronibis, Instagram, Facebook y el canal de nuestro amigo Draconianus. Twitch. Esto ha sido todo y nos vemos en un próximo. Chao, chao.